Fisquito de Matemáticas, séptima temporada. Bueno, gracias Edith por darme trabajo ¿no? y, por, por, por, y por, por, por ponerme la, la, la temática. ¿no? En este fisquito voy a presentar algunos eh, resultados que relacionan la, edificación, la ubicación de las edificaciones en las ciudades modernas, los taxistas de la misma y la geometría. En las ciudades modernas, las edificaciones se suelen ubicar por eh, cuadrículas. Este es el caso de una de mis ciudades preferidas, Barcelona, y en particular de, del, barrio de, de, del barrio del Ensanche. Estando en, en, eh, por ahí, quería ir de, eh, en taxi desde A hasta B, pero antes de hacer el viaje me planteé la pregunta de eh, qué distancia existía desde A hasta B. Supuse que cada una de las eh, cuadrículas que aparecen en, en, en, en cada edificación mide una unidad y como eh, buen matemático consideré el, el triángulo eh, rectángulo que, que se aparece en la transparencia cuyos catetos eh, miden eh, cuyos catetos miden 2 y, y 4 y apliqué el, el teorema de, de Pitágoras Así eh, obtuve eh, la distancia de eh, la longitud de, de la hipotenusa. La longitud de la hipotenusa, el, el, el pulsar, el pulsar no, no está muy no está muy bien. Resultando eh, 4,47 eh, unidades. Bien. Eh, tomo el taxi. Eh, y, ante, y una vez que estoy dentro del de taxi y, y empieza el viaje, le pregunto al taxista qué distancia eh, hay desde A hasta B. Ya yo había calculado esa distancia usando el teorema de Pitágoras. Él me contesta, pues hay una distancia de eh, seis unidades. Rápidamente yo pienso, me está timando. Pero eh, este no es el, el caso como se muestra bien en, el, en, en la transparencia, la distancia real es de seis unidades, solo que el taxista, está, cuando calcula esa distancia, está eh, teniendo en cuenta la ubicación de la edificación en, en, en las ciudades. Así que el resultado es completamente eh, correcto. Además, eh, eh, lo que sucede es que él está usando otra distancia diferente de, eh, de la distancia euclidiana. esa es la distancia taxi. La distancia taxi son seis eh, unidades. Nos planteamos ahora eh, calcular la distancia taxi, no entre los dos puntos que aparecen ahí en la transparencia, en, entre A y B, sino entre puntos arbitrarios cualesquiera. Para ello, voy a considerar, eh, voy a ir al ejemplo anterior, voy a examinar el ejemplo anterior y desde ahí deduciré una fórmula general. Eh, tomamos un sistema de, de ejes coordenados, como se indica en, eh, en la transparencia, de manera que el punto A tiene coordenadas 1-1, el punto B tiene coordenadas 3-5, el vector A y B que une eh, esos puntos, tiene coordenadas por lo tanto 2, 4 y como eh, habíamos visto antes, la distancia taxi son exactamente 6 unidades la suma de 2 eh, más 4 así que en general vamos a postular que para dos puntos arbitrarios cualesquiera de, del plano, A y B voy a considerar el vector eh, AB eh, con componentes de 1 menos a 1, b 2 menos a 2, y eh, voy a postular como distancia tazi entre a y b la suma de los valores absolutos de las componentes de, del vector a b. Tomo valores absolutos porque las distancias siempre tienen que ser mayor o igual que, eh, que cero. ¿Ok? Esta eh, distancia eh, no euclidia eh, en el plano fue propuesta por un eh, famoso matemático, Hermann eh, Minkowski, que dedicó la mayor parte de su carrera científica a eh, trabajar con distancias que no fuesen la, eh, la euclidia. ¿Okay? Eh, además, eh, Hermann Minkowski, una anécdota importante, fue profesor de, de, de, de Einstein. Y eh, no es sorprendente entonces que en la formulación de la relatividad especial, de la relatividad especial de, de, de Inten, una de las distancias propuestas por Minkowski, una distancia no euclidia, que se llama en su honor distancia de, de Minkowski, juega un papel eh, importante. Volvamos de nuevo al, al ejemplo anterior. Fíjate que eh, existen otras trayectorias mínimas eh, desde a hasta, a hasta B, todas las que tenemos ahí en. En, en la transparencia, incluso podríamos imaginar eh, muchas más. Evidentemente todas ellas miden seis eh, unidades. Así que como una primera eh, conclusión, lo que podemos eh, decir es que el taxista está usando en el plano otra distancia diferente eh, a la distancia Euclides, lo que llamamos distancia taxi o en algunos otros contextos es lo que se le llama también distancia Manhattan. ¿Qué sucede en esta distancia? Pues eh, como hemos visto que hay muchas rectas entre, entre dos puntos y además que dos rectas se pueden cortar en más de un punto. Entiendo aquí por recta, como en el caso de, del plano, la curva de longitud de distancia mínima, distancia taxi, entre dos puntos cuales eh, quieran. Imaginemos ahora eh, otra situación, supongamos que eh, los taxistas quieren organizar una manifestación ¿no? en, en la ciudad eh, para exigir mayor eh, seguridad, pero van a partir de diferentes puntos de, eh, de la ciudad y quieren eh, reunirse en un punto eh, central eh, al mismo tiempo y que esté obviamente a la misma distancia de donde partieron cada uno de, eh, de ellos. Para resolver el problema, eh, lo que tenemos que hacer es calcular eh, el, la curva que contiene los puntos cuya distancia a un punto fijado es eh, constante. Si fijamos un sistema de, de coordenadas y suponemos que el punto central es el origen y que la distancia fija eh, es 1, y usamos la distancia euclidea, la respuesta está clara. Es la circunferencia de centro el origen y de radio la unidad, el conjunto de los puntos X y del plano que tienen norma 1. Eh, pero nosotros no queremos usar la distancia eh, Euclidia, queremos usar la distancia taxi En esa distancia taxi lo que tendríamos que hacer es calcular los puntos X y, y cuya distancia al origen es 1, o lo que es lo mismo, aquellos puntos X y y, de tal manera que el valor absoluto de Y es 1 menos el valor absoluto de, eh, de X. Lo que resulta es, precisamente, la sucesión de segmentos rectilíneos que eh, aparecen ahí, ese rombo eh, que aparece ahí, teniendo en cuenta que, eh, en unos casos, x es mayor, eh, para teniendo en cuenta los valores eh, de x y, y que son mayor o igual o menor que, que cero. Primera sorpresa, eh, eh, la circunferencia se ha convertido ahora en rombo, o si queremos, sin más que rotar 45 grados, en un cuadrado, así que, una nueva eh, conclusión es que en la geometría asociada a la distancia eh, taxi la cuadratura del círculo eh, es trivial un problema terrible en, en, en la distancia Euclidea, aquí se convierte en un problema muy, muy sencillo más problemas con soluciones sorprendentes supongamos que en nuestra ciudad turística eh, tenemos dos grandes museos situados en los puntos A y B y eh, el turista quiere saber en cada instante eh, de tiempo, una vez que está situado en un punto arbitrario de la ciudad ¿qué museo tiene más cerca a distancia taxi? Claro, al, eh, al alcalde se le ocurre eh, que una solución podría ser construir una vía que al transitar por ella estemos situados siempre a la misma distancia taxi de los dos eh, museos. Esa vía va a delimitar dos regiones te va a resolver el, eh, el problema. Si hacemos cálculos, en la distancia taxi la vía que resulta es esa de ahí, la marcada en, en rojo esa sucesión de segmentos rectilíneos. Fíjate que la construcción de esta vía no es muy agresiva eh, si tenemos en cuenta la, edificación de, eh, la ubicación de la edificación en las ciudades de hecho, si hiciéramos lo mismo usando eh, la distancia euclidea ¿qué pasaría? ¿cómo se calcula la curva que eh, dista de dos puntos dados eh, una distancia fija? pues muy fácil tomamos el punto medio de la curva y trazamos la, la perpendicular lo que obtenemos es la mediatriz eh, de los puntos A y B fíjense que es muy destructiva eh, la, eh, la, la, la construcción de esa vía, eh, teniendo en cuenta la, la ubicación de, la, eh, de las edificaciones. ¿no? Como bien dice el alcalde, esto solo se solucionaría con una buena eh, tuneladora, pero el destrozo en la ciudad sería máximo. Así que, una nueva conclusión es, mejor un alcalde... Con eh, una formación matemática conocedor de la geometría asociada a la distancia eh, taxi, que un tunelador eh, euclideo que haría un destrozo increíble en, en la ciudad, como pasa en muchas ciudades españolas. ¿no? ¿Okay? Bueno, para ir eh, cerrando el fisquito, voy a nombrar eh, otros contextos donde la distancia taxi juega un papel eh, importante y quedarían para otros fisquitos. Uno de ellos es la medida de distancias en, eh, en, en el ajedrez. Eh, saben cómo se mueven eh, las torres en el ajedrez, usan la distancia eh, taxi, eh, los alfiles también, si rotamos el, el, el tablero, o sea, eh, ahí aparece la distancia taxi en, en, en todo sitio. Otro, otro sitio donde aparece la distancia taxi juega un papel importante es en la eh, elaboración de un algoritmo eh, que resuelva de forma óptima el, el, el, el juego de, del 15. No tengo tiempo para explicar más cosas, pero es, es interesante y es muy, muy, muy muy ilustrativo. Bueno, para finalizar eh, eh, el fisquito, quiero acabar con una conclusión eh, final, ya que está dedicado a los taxistas, esa conclusión es, no pienses que los taxistas te intentan engañar cuando te dan un, un precio, es que están usando otra distancia diferente de la distancia eh, Euclide. Gracias, esto es todo.